Avisados, unidad 12, acordón en la zona. I'm not going do Recapitulemos. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Acababa de enfrentarme a Alberto. Sara me había traicionado. su hijo le va a encantar. su hijo le va a encantar. su hijo va a encantar. Mis padres estaban en peligro pero por fortuna había aprendido a no fiarme de nadie.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 ¿Y qué dices que le ha pasado a Alberto? Uf, ha sido terrible. No miro bien al cruzar la calle y se lo ha llevado un autobús por delante. ¡Ay, pobre chico! En cuanto se enteraron en la academia me han mandado a mí para sustituirle. Espero que se recupere pronto. Sí, yo también. En fin, como puede ver en mi currículum estoy perfectamente cualificada para sustituirlo. Sí, muy bien, sí. Y además, oye, qué mola eres, ¿no? ¿Perdone? Pues que me pareces perfecta para el trabajo. El puesto es tuyo. Muchas gracias. Mi marido vendrá luego, se tira todo el día en el bar desde que nos ha tocado la lotería. ¿Por qué no vas preparando algo para que cenemos? Ahora mismo. ¿Tú te has fijado? Qué chica malmona? No es para tanto. ¿Cómo que no? Hasta la lío yo con mi Andresito. Vamos, venga, mira con esa uña que me tiene frita ya, ¿eh? ¿Te echabas de menos, Sara? Pero... pero... pero tú... ¿Cómo? ¿Cómo? Andrés, ¿conoces a Sara? la chica que ha venido a sustituir a Alberto, el otro mayordomo. Sí, sí, mamá, sí que la conozco, de la Academia. ¿Ah, sí? Y es la que prepara las bebidas en las fiestas. Sí, a su hijo no le suele sentar muy bien. Ay, es que tiene el estómago delicado de su padre e hija. Mamá, pues somos grandes amigos. Es más, la semana pasada estuve en su casa hablando unas cosas de la Academia. ¿En su casa? ¡Qué bien! ¡Fenomenal! Ay, Sara, me parece que tú vas a cajar aquí estupendamente. Tú, Andrés, mira a ver si le puedes ayudar con alguna cosita y le echas una mano. Hola, dos. Está hecho. La chica no le quita el ojo de encima. Flechazo instantáneo. ¿Qué? ¿Preparando la cena? Deberías estar muerto. Sí, pero he aprendido algunas cosas en la academia. ¡Andrés! Shh. Dejemos nuestros asuntos para más tarde. ¿Y ahora por qué no preparas algo para cenar, pero esta vez sin pastillas? Porque no me gusta llamar a estar el antídoto con una sopa. Que sepas que te estaré vigilando.